Dale, cobra. Cobra. ¿Acomoda la mandíbula? No. No. no. no, no. Pará, pará, porque... O ya... <ríe> sí, el papel peso. Sí, sí. No. Sí, sí. Sí, ganó. No, ah, no. ganó, ah, no, ¡Ganó, el ganó. 204. ¿Cómo? 204, Juan sí, le ganó. ¡Ganó, no, ganó, no, ganó, ganó! ¡Ganó, ganó cobra carajo! ¡Qué mal que estás, campeón mundial! yo. no